Procuradora, ¿por qué no le explicamos concretamente a la gente de dónde esos cargos? ¿Por qué esa necesidad? Y Gustavo, tú sabes que desde que llegué a la Procuraduría en enero nos encontramos frente a una situación caótica de impunidad total que, y de no respuesta a la corte a la sentencia de la Corte Interamericana. Eso nos obligó a trabajar arduamente, sacar el, la ley 2094, organizar toda la Procuraduría, y en esa ley 2094, atendiendo... Lo, lo impuesto por la Corte Interamericana tuvimos que hacer la distribución de funciones dividiendo funcionarios. Unos funcionarios deben ser los que instruyen y otros los que juzgan. Eso implicó en principio para nosotros reorganizar el código disciplinario, separar las funciones, es decir lo que hacía un solo funcionario. Ahora lo tienen que hacer dos distintos, pero sin embargo intentamos con la reorganización interna a partir de la expedición de la ley en junio de este año de hacerlo con nuestro propio personal y como lo dije en el primer día, le pedimos a Función Pública, al Departamento de Función Pública que hiciera un estudio de cargas para ver cómo estábamos. A raíz del estudio de cargas y de la reorganización interna encontramos que lo que pensábamos inicialmente en unas estadísticas que encontramos en enero ...que esas estadísticas no eran tan ciertas como aparecían en principio... ...y descubrimos que había casi que tres veces más... ...el número de actuaciones y de procesos en, lo, en, en la Procuraduría... ...lo cual nos obligó a que Función Pública nos explicara... ...si había necesidad o no de organizar cargos... ...de reorganizar las cargas... ...y de ahí sale la expedición del decreto... ...la misma ley 2094... En su artículo 69 estableció que si, el, que si dentro de la organización interna de la Procuraduría no se alcanzaba a cumplir con su funcionalidad impuesta por la Corte Interamericana, Función Pública nos explicara qué había que hacer. Y cuando Función Pública nos explica y le entrega ahora en diciembre el estudio que hizo Juicioso desde junio hasta diciembre, porque eran seis meses de facultades extraordinarias, Función Pública, le entrega al presidente su estudio con la consideración de que había que reorganizar cargos y nos dice que se requerían alrededor de unos 1.200 cargos. No sé si te explico claramente, sí. eso, no quiere decir, y eso no quiere decir que vamos a nombrar hoy los cargos. No, porque mi preocupación cuando vimos ese análisis juicioso es primero qué hacemos con presupuesto y con un país que tiene problemas presupuestales y que está pensando en salir adelante económicamente, en, en desarrollarse económicamente a raíz de la pandemia. Y segundo, y segunda preocupación, cómo resolvemos los temas de impunidad, porque es que eh, eh, el caso es que con tantos procesos no había que ver cómo se resolvía y quién lo resolvía. Claro. A raíz de eso eh, consideramos que eh, estos cargos, esos que tenemos analizado, porque estamos igual analizando, quieren ir saliendo poco a poco con el propio presupuesto de la Procuraduría General de la Nación y de una manera en donde vayamos cumpliendo la orden de la Corte Interamericana. Sí. Eh, Procuradora, palabras más, Corte Interamericana. Eso quiere decir que no se van a nombrar de un, de un solo golpe pero se van a nombrar, y, y yo le quiero preguntar por algo, en todo este estudio de la función pública, es que yo recuerdo un trino de hace mucho rato de Carlos Fernando Galán, donde se quejaba porque iba a tener la Procuraduría 500 puestos más, 500 puestos más, perdón, pero es que son 1.200, ¿a qué hora se volvieron 1.200 esos 500? Sí, eh, eh, eh, Gustavo, el estudio de cargas implica que al obligar a que se haga por separado con un funcionario de distinto de instrucción y otro funcionario de diferente juzgamiento, con toda razón, eh, función pública dice, bueno, cada regional, cada regional, cada, en cada departamento hay un procurador regional y hay un procurador provincial, pero resulta que ese procurador regional no puede al mismo tiempo instruir y fallar, porque la Corte Interamericana dice que eso viola las garantías del debido proceso y que eso fue lo que se le violó como garantía el debido proceso al hoy senador Petro y por lo tanto no podemos tener un solo procurador regional ni un solo procurador provincial porque por orden de la Corte Interamericana nos toca que sean dos y eso implica entonces que tienen que ser dos en cada región dos en cada de cada, eh, cada provincial hay que multiplicarlo por dos y el segundo tiene que tener un mínimo, un mínimo de, de, de, de funcionarios y empleados un mínimo que estamos tratando de organizar no tenemos cómo crear los, los 1.200 cargos. Esto será a partir del 2022 hacia adelante y lógicamente la vigencia de la Ley 2094 entra en marzo del 2022. Empezaremos a ver cómo le cumplimos a la Corte Interamericana y cómo seguimos restringiendo los gastos y no haciendo una mayor erogación sino con nuestro propio presupuesto. Recuerda que son mil procesos activos. Eso nos, nos, nos tiene sorprendidos. Tenemos otras otros procesos, otras actuaciones adicionales para tratar de soslayar este tema. Y con lo del... con... teórico, eh, como te digo, todo dentro de la disponibilidad presupuestal propia de la Procuraduría, que se da poco a poco, no podemos hacerlo claro. enseguida en y más. Ahora, eh, es absurdo lo que están diciendo que nosotros mañana y en periodo electoral vamos a nombrar 1.208 cargos. Esa es la proyección que hizo Función Pública. Proyección que tenía que salir en un decreto que se terminaba sus facultades en diciembre de este año. Porque es que eh, eh, la coincidencia de diciembre no es porque nos dieron un regalo en Navidad. La coincidencia de diciembre es que en junio 29 quedó la ley definida, se entregaron seis meses para el estudio de carga de función pública. Y seis sí. meses para la expedición del Pero, decreto. Procuradora, yo le digo lo que la gente piensa en la casa, la gente dice, la Procuraduría es un ente que crece y crece y se infla cada vez más y cada vez es menos eficiente, no por su gestión, señora Procuradora, lo digo es por la por, por la entidad en sí, y estos cargos que van a ir siendo dados en degradé para que el golpe no sea tan duro, a la opinión pública, estos cargos van a terminar en senadores, en recomendados de congresistas, con esto se van a pagar favores. Esos cargos, eh, bueno, en primer lugar, eh, Gustavo, debo confesarte, eh, me tocó asumir y, la, y estoy asumiendo esa responsabilidad. Yo encontré la Procuraduría de esta manera sin haber asumido la responsabilidad de cumplir la Corte Interamericana. Me tocó a mí y tengo que hacerlo. Ahora bien, los cargos, los cargos son son cargos de carrera. Ese cargo ya nosotros tenemos que estar a las puertas de originar la carrera. El 89% de esos cargos son cargos de carrera. El 22% de esos cargos los se, se ordenó que se distribuyeran para promover el acceso al programa de primer empleo. Está creada la necesidad mediante este decreto. Ahora, ¿cómo se van a crear? Hay que regularlo mediante el propio presupuesto de la Procuraduría. Y ojo, no es para, eh, para, para eh, aprovechar la, la opción política o el proceso electoral. Esto no se puede hacer, yo no puedo hacer esto mañana. Yo tengo, Esto entra en vigencia después de las elecciones de marzo, en la ley 2094, yo tengo que ir viendo cómo adecuo y cómo me voy organizando. Eso por un lado. Por otro lado, es bueno que sepan, a pesar de todo lo que me ha tocado, en 12 meses que voy a cumplir, crear una nueva ley corriendo, que sea adecuada a la ley y que sea una ley jurídicamente viable, reorganizar la Procuraduría, hoy la Procuraduría Gustavo, eso es importante que la gente lo sepa, están duplicados los procuradores en sus funciones para tratar de cumplirles. Nosotros tenemos a los delegados trabajando como delegados y como salas para poder tratar de ver si cumplíamos y no teníamos que crear cargos sin el estudio de función pública. Hoy tú puedes ir a la Procuraduría y mirar que todos están duplicados en sus trabajos. Y a pesar de eso... Eso es bueno saberlo también, a pesar de eso, que nosotros tuvimos julio, agosto y septiembre para reorganizar internamente la Procuraduría, devolver expedientes, pasar a las nuevas funciones. Nosotros tenemos hoy, a hoy, con la nueva ley, 2.644 aperturas de investigaciones. Compárame con los otros años, por favor. Pero... Tenemos 1.207 eh, investigaciones abiertas contra funcionarios de elección popular que estaban en la impunidad. Y aquí te hago un paréntesis. A mí me parece un poco que lo que están buscando es que nadie investigue. No utilicen esto para política. El senador Galán, el, el, el candidato Galán no debería utilizar esto para política. Él eh, decidió mucho la Procuraduría en su momento. Y no buscar la Procuraduría para decir que se acabe y que no haya quien investigue a los funcionarios, a los funcionarios públicos. Es lo que están buscando, que nadie investigue como pasó cuando llegué a la Procuraduría. Que siga la impunidad como estaba antes. ¿Dónde están, ¿dónde están las preocupaciones que tienen hoy con 344 pliegos de cargo en tres meses que llevamos trabajando con la nueva ley? Con 2.644 investigaciones disciplinarias y 1.207 investigaciones contra funciones de elección popular. Es que eso es lo que tienen que ver. Pero por Esos 1.200 cargos no vayan van a ser ahora y ellos... Todos los que tengan un mínimo, mm. un mínimo de juicio de razón saben que es imposible que la Procuradora en este periodo electoral haga esos nombramientos, sí, a dónde pero, los voy a colocar. Pero Procuradora, es que yo no, no conozco las motivaciones políticas o ideológicas del candidato Galán, eso, eso no lo sé, lo que sí sé Procuradora es que a la Procuraduría, usted no había llegado en ese momento, pero en el 2016 le giraban unos 500 mil millones y ya pasó del billón, de manera que no es pero, que a la Procuraduría le estén recortando los gastos pero, que fue... Pero el, el, el <risa> crecimiento del presupuesto el, sí ha sido del 13%. Pero es impresionante el el, el 94% ver, en términos nominales. Es probablemente la entidad con la Contraloría a la que más le han incrementado y van a quedar con más de 5.500 empleados una vez entre en los 1.208. No se podía hacer ese mismo trabajo de verdad con la Mire, mire, y ¿no? en los datos, porque es, es buena, la, es buena la, la información que les dé. La Procuraduría ha crecido en un porcentaje desde el 2017 del punto 29%. Ese ha sido el crecimiento anual de la Procuraduría. Y desde el 2017, evidentemente, la Procuraduría ha subido, de está hoy en mil, un billón de pesos, más o menos, no como lo decían ayer, de un billón ochocientos mil millones. Su crecimiento ha sido, en la proporción que les acabo de decir, 0.29% del presupuesto nacional de la, de la nación, año por año, gastos propios del incremento del IPC, de esos incrementos. No es tan cierto lo que se está diciendo. Estamos creciendo bajo, esa, bajo ese porcentaje desde el 2017. Desde el 2017 está ese porcentaje. Esos son números que están a la luz pública y que los puede manejar cualquier persona. Oiga, ¿eh, lo que se favor. ha crecido en la planta ejecutiva que nosotros tenemos que vigilar. Procuradora, mire, el, el, la coalición Centro Esperanza tiene una preocupación concreta. Dice, la procuradora tiene cercanos nexos políticos con la llamada Casa Char y uno de sus miembros, Alex Char, es candidato a la presidencia. Tienen pavor de que esos puestos se, se terminen entregando a personas que participen en la campaña política del señor Char. Sí, se empiezan a crear eh, frases repetidas y se van dando por sentadas. Yo le quiero preguntar a esta coalición y quiero ser muy respetuosa en ese sentido, porque yo siempre he trabajado adecuadamente, que me digan cuándo he pertenecido a la Casa Charles. Llevo 35 años en la rama judicial, a los 29 años, y con mucho orgullo me gané el puesto por concurso público, por examen. Todos mis cargos han sido por concurso. Que me digan en qué momento yo he pertenecido a esa casa o a cualquier otra. Y, y, y empecemos a romper esos estereotipos que nos repite alguien y vuelve y lo repite. Por ser barranquillera, porque el grupo ECHAR como otros pertenece a la barranquilla quieren endosarme un, un tema político que nunca, y lo repito claramente, nunca he tenido. Nunca he participado en ningún grupo político, nunca he participado ni he puesto mi, mi trabajo a disposición de ningún grupo político. Sí, para procuradoras. En la bancada costeña toda, de todos los partidos me apoyó, pero eso es un tema distinto. Entonces, empecemos a romper esos estereotipos y esas frases repetidas en donde ya dicen es de la Casa Char, es de la Casa Char, y todo el mundo sigue repitiendo lo mismo. Díganle a la coalición que me, que me muestre un solo caso en donde yo he hecho política por la Casa Char o he pertenecido a la Casa Char. Ahora, eso y, y, va... y empezamos a borrar eso. Claro. Yo quiero ser una procuradora trabajando... Correctamente. Procuradora. Yo me gané mi concurso y trabajé por concurso. Las pruebas están tres meses. Búscame en años anteriores. Tres meses. 2.644 aperturas de investigación disciplinaria. En tres meses. La procuradora que no le entregaron arreglado, arreglado la respuesta a la Corte Interamericana. Sí, me estoy dando la pelea y tengo que hacerlo con responsabilidad. Me tocó asumirlo. Y aquí estoy dando la cara para decirles que no voy a permitir impunidad, que los cargos tenían que crearse de acuerdo con función pública. La facultad de extraordinarias terminaban en diciembre. Función pública se demoró porque había que demorarse en su estudio desde julio hasta diciembre. Entregó apenas hace unos días su estudio a presidencia, a presidencia de la República el 29 de diciembre se le la las facultades extraordinarias. El decreto quedó con los cargos creados. Pero de aquí a involucrarlo en la planta me toca a mí Hacerlo poco a poco, mirando todo con mi presupuesto puedo hacerlo y asumiendo la responsabilidad, de Gustavo, que es lo que más me preocupa, de cumplirle al mismo tiempo a la Corte Interamericana. Pero Clara, ahí vamos, ahí usted, vamos, poco a poco. ¿Usted se da cuenta del enorme poder político que tiene hoy con esos 1.200 puestos? Hmm. No, no, hay, no lo siento así. Primero, porque no tengo aspiraciones políticas. Segundo, porque los cargos van a ser de carrera y ahí tiene la prueba. ¿Qué procurador ha nombrado más de 10 de sus delegados ascendiendo a los judiciales 2 de carrera? ¿A quiénes tengo yo ahora de delegados duplicándose los cargos si no es personal de carrera? ¿Cuánto se ha ascendido dentro de la Procuraduría en los 12 meses que llevo en la Procuraduría? Eso es lo que hay que ver. ¿Cómo ha sido mi trabajo jurídico? Nada de anuncios. ...todo con resultados. Aquí lo tengo, los resultados la juradora, están... ¿Quién, ¿quién va a hacer sí. la verificación uno a uno de que ninguno de esos 1.200 funcionarios va a tener nexos con, con un congresista, con un senador, con un representante, con un ministro, con un magistrado? Tenemos, ¿quién? tenemos un, proceso que, tengo un proceso que implementé desde que me concesioné mirando capacidades. La prueba está con hechos, Gustavo. No lo hagamos de quién va a ser. que pueden todos ustedes son los medios... Y los, ...y los tengo a mi lado para que verifiquen eso... ...son los hechos... ...mírenme mis procuradores delegados y miren quiénes son... ...simplemente... ...miren eso... ...cuántos eh, eh, regionales... ...he destituido... Eh, ...he declarado insubsistentes porque no están cumpliendo adecuadamente... ...su labor en los en los 12 meses... ...en los 12 meses que llevo... ...está la, está la sociedad vigilante que lo haga... ...pero no utilicemos esto como, como sortín... ...de campañas políticas, que es lo que no quiero... No lo utilicemos, miren mis delegados, miren quiénes son, cuántos he ascendido y analicen antes de cuántas personas he ascendido por sus capacidades sin conocerlo siquiera en la Procuraduría actual. Eso es lo que hay que mirar, los hechos que se han dado en este año, que ha sido un año duro, porque me ha tocado, como le repito, cumplirle a la Corte. Y la Corte me obliga, repito, a mí no me hubiera gustado ni siquiera un cargo. La Corte Interamericana me obligó a duplicar funcionarios. Estoy trabajando desde hace seis meses con los mismos duplicados, un mismo delegado, averíguenlo, trabaja de dos formas. Y ahí estoy. Mi respuesta yo podría decir que es frente a la ciudadanía, pero miren con resultados. Frente a la ciudadanía, yo lo muestro y vamos a ir muy poco a poco, muy poco a poco con esos nombramientos. Pues como usted lo ha dicho estaremos vigilantes estaremos midiendo poco a poco la temperatura del nombramiento de quienes llegan de dónde vienen de quiénes son qué es lo que nos corresponde como medios de comunicación y por supuesto estamos seguros de que estará abierta la entidad durante el próximo año para que hagamos esas revisiones para que pongamos esa lupa de parte de la opinión pública y de los colombianos. Procuradora pues muchísimas gracias por sus explicaciones sobre esos 1200 cargos y como le digo nosotros en los y ustedes lo suyo. Faltaba más. De acuerdo, Gustavo. Y reitero: 1.200 cargos que están en el decreto como posibilidad. Ahí iremos viendo cómo, de acuerdo con nuestras posibilidades económicas y presupuestales, iremos. Y no son de campaña política. Es imposible que yo pueda en, en estos meses eh, ponerle corriendo a, a nombrar unos cargos sin tener dónde ubicarlos ni nada. Eso, eso es absurdo y cualquiera lo sabe que es así. No utilicemos esto como como tema político. Y déjenme déjeme seguir déjenme seguir la seguir, a, a, investigaciones que eso es lo que molesta, ese es el problema no no trate de, de evitar que se investigue, déjenme que siga y ahí tendrá los resultados ya tengo que mostrar los resultados lo que pasa es que no soy de mucho de mucho estar haciendo notorio lo que hago pero ahí están los resultados con bueno, hechos, con hechos es como se muestran las cosas es la procuradora Margarita Cabello y las explicaciones sobre esos 1200 cargos que comenzarán en degradé a entregarse y estaremos los medios de comunicación pendientes de quienes son nombrados.